Hola amigos, el día de hoy vamos a resolver una consulta que nos formuló una inquilina que desafortunadamente se quedó sin empleo. Ella necesita terminar el contrato de arrendamiento, entregar el inmueble, pero tiene una dificultad con la propietaria. Vamos a ver qué dice la ley al respecto y qué alternativas podemos darle a esta arrendataria para superar su dificultad. Bienvenidos a Derecho Inmobiliario. Me escribe Alexa Suárez a través de Instagram. Hola, buenas tardes. Es para hacerle una pregunta. Yo tomé en arriendo un apartamento directo. Firmé un contrato por un año. Eso se hizo en una notaría. Ya llevo 10 meses, pero necesito entregarlo porque no tengo trabajo y la verdad no quiero quedar mal con el arriendo. Yo le dije a la dueña con un mes de anticipación que le iba a entregar, pero ella me dice que no, que no puedo hacerlo. Y que tengo que cumplir con los 12 meses. O cederlo. Pero yo no tengo a nadie para hacer eso. ¿Qué puedo hacer en este caso? Y muchas gracias. Gracias a ti, Alexa Suárez. Qué pena que me faltó otro pedazo de la pregunta. Eh, la señora, la dueña de la casa, me llama y me dice que tengo que pagar 3 meses porque es multa. ¿Eso sí es verdad? ¿Cómo podría arreglar con ella? Por favor, le pido que me colabore. Listo, vamos a ver qué tanto te puedo colaborar, Alexa. Para responder tu pregunta, nos tenemos que dirigir a la Ley 820 del año 2003, que es la Ley de Vivienda Urbana. En, sus artículos, en su artículo 24 está la respuesta que estamos buscando, Alexa Suárez. El numeral quinto de este artículo indica que el arrendatario podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento informando al propietario con no menos de tres meses de anticipación a la fecha de finalización del contrato de arrendamiento, simplemente invocando la causal de que no quiere continuar. De esta manera se impide que se prorrogue el contrato de arrendamiento por un año más. En tu caso, el contrato aproximadamente pudo haber iniciado el 1 de diciembre del año 2018. En ese orden de ideas debiste haber notificado al propietario el 31 de agosto del año 2019 para que no continuara el contrato significa que este contrato sigue vivo hasta el 30 de noviembre del año 2020 ahora bien respecto de tu pregunta si ¿sí es verdad que la propietaria le puede exigir tres meses como multa para poder terminar el contrato de arrendamiento bueno, el numeral cuarto de este mismo artículo trata de ese tema y dice que cuando se quiera dar por terminado el contrato en cualquier momento se tendrá que pagar, avisar primero con tres meses de anticipación al propietario y pagar una indemnización equivalente a tres meses de arrendamiento. Así que la propietaria sí tiene razón. Ya que conocemos lo que dice la ley, vamos a ver qué alternativas podemos darle a nuestra amiga inquilina para superar esta dificultad. Pero primero los invito a que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que son relacionados con derecho inmobiliario. Si tú eres propietario, inquilino o inmobiliaria, de seguro que te van a servir estos videos. Y la primera alternativa te la dio la misma propietaria porque te dijo que podías ceder el contrato de arrendamiento. Aunque realmente no es una cesión porque está prohibida, tú puedes conseguir a una persona interesada en el inmueble para que firme un nuevo contrato de arrendamiento con esa propietaria. Así te evitas pagar los tres meses de penalidad que por ley le corresponden al inquilino. Personalmente pienso que es una gran idea la que te dio la propietaria. Lo que ocurre es que a veces como inquilinos, sí, desafortunadamente pensamos que podemos irnos en cualquier momento y mire el propietario cómo hizo con su mueble desocupado. Si nosotros tenemos la obligación de pagar tres meses de arrendamiento por penalidad, pues lo mínimo que debemos hacer es buscar herramientas. Y esto de buscar a una persona con ganas de quedarse con el inmueble es la mejor alternativa. Yo creo que no debes perder tiempo. Ya mismo debes pegar el letrero en el inmueble para que empiecen a caer, a llegar prospectos de, ese, de esa ocupación de ese inmueble. La segunda alternativa es muy simple envíale una carta a la propietaria y cuéntale de tu dificultad laboral y le anexas a esa comunicación el soporte con el que demuestres que tú ya no estás laborando de tal manera que puedas ofrecer reducir la penalidad pagando ya no tres sino dos o incluso un canon y medio es probable que la propietaria le sirva ese dinero para cubrir esos gastos que se pueden generar por tener el inmueble parqueado teniendo en cuenta que te le fuiste antes. Si la propietaria no te acepta esa terminación, ahí sí de malas te toca que pagar los tres meses de arrendamiento. Pero no te enojes con la propietaria, nadie conoce las dificultades económicas de nadie. Es probable también que sea una señora pensionada y que sus ingresos, su, su, su alimentación dependa de ese canon de arrendamiento que tú vas a dejar. No te enojes. Yo hago esta comparación. Si tú compras o si tú tienes un crédito con un banco, ¿tú le puedes decir al banco que te quedaste sin trabajo? No, no podemos. El banco no va a dejar de cobrarnos la renta. ¿Qué, dif ¿Qué diferencia hay entre ese banco y la pobre señora que está esperando su canon de arrendamiento sagradamente cada mes? Yo no veo ninguna. Así que no te enojes si la propietaria no accede a, esa, mmm, a ese descuento que tú estás pidiendo. Pero no podemos desconocer que estamos en países en los que los sentimientos sí pueden ayudarnos a tomar decisiones que incluso son contrarias a lo que dicen las normas. Para eso yo aplico un dicho que me enseñó mi mamá cuando yo estaba muy pequeño que dice que no hay cosa que se niegue sino que es mal pedida. Y bajo esta filosofía se puede ayudar a una persona que sustente muy bien la terminación de su contrato laboral. Porque hay personas que fueron despedidas porque llegaron borrachos al, al lugar de trabajo. Perdón, pero con esto, no, yo, cómo, ¿cómo voy a, cómo vas a tener tu cara para venirte a presentarte ante a mi arrendadora a decirme que se me acabó el contrato laboral? Pues eso fue como consecuencia de una irresponsabilidad tuya. Ahora, en las cartas, muchas veces me aportan cartas que son falsas. Cuando yo he llamado a verificar las razones del despido de la persona, resulta que la persona nunca trabajó allí o la empresa no existe. Entonces, esto. Puede caer en un tema penal porque eso es una falsedad. Ah, otra cosa. si sí es cierto que cuando una persona ha sido un buen inquilino, un inquilino amable que paga la renta de manera puntual, que no pone a correr al propietario eh, a, a cobrarle que se ha portado bien con el inmueble que lo ha cuidado, lo ha mantenido limpio y organizado, eso aunque no es una razón determinante para que el propietario sea obligado a, a aceptar su solicitud de no cobro de penalidad o de reducción, sí ayuda un poco así que hay que ser buenos arrendatarios, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar la ayuda del arrendador. Bueno amigos, y ya vamos cerrando este video. Recuerden que la ley sí obliga al arrendatario, es decir, el inquilino, a que le pague al arrendador tres meses de arrendamiento por terminar anticipadamente un contrato de arrendamiento. Que no es obligación del propietario reducirte la penalidad. Eso es algo totalmente discrecional, así que no se enojen ni se pongan a pelear con el arrendador. Y tercero, si el arrendador te está dando la opción de buscar a una persona que te reemplace en la ocupación, rapidito ir a colocar los letreros. ¿Qué estás esperando? No olvides suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video, compartir este contenido de este canal... Te invito también a que opines en la cajita de comentarios y seguirme en redes sociales. Nos vemos en el próximo video en Derecho Inmobiliario. Quiero aprovechar para ofrecer excusas a Felipe Trujillo Uribe de la inmobiliaria Félix Trujillo Falla en Neipau, departamento del Huila en Colombia, quien manifestó que mis intervenciones son imprecisas y confusas. De entrada, Felipe, en algo sí tienes razón. Mi mamá, mi papá, mi novia, mi hermano, todo el mundo me ha dicho a mí que yo hablo enredado. Así que eso ya es un punto negativo que yo sí les pido de verdad que me entiendan. Ahora, si mis imprecisiones son de ese talante, yo les agradezco que me informen en qué parte de los videos, que corresponde a una imprecisión. Esto ha sido un trabajo difícil, pero bonito. Hoy por hoy se le ha sumado una dificultad adicional y es que... Al llegar a otros países de América Latina y el Caribe, me han pedido que aclare de qué país son las normas. Y eso ya lo he ido superando poco a poco. De todas maneras, doctor Félix Trujillo Falla, disculpas para usted por las imprecisiones que pudo haberle causado por mis conceptos. Ah, pero de todas maneras, muchas gracias sobre todo por habérmelo manifestado. A mí me sirve mucho y no... sentánsen con toda la libertad de aportarme a, a, a estos videos. Para eso está en la caja de comentarios, doctor. Así que Dios le pague por haberlo hecho.